sales ahí en el majano, ¿sabes? Diciendo... te is my power ¿Qué, qué es eso? Detector is... MY POWER ¿Qué es eso, hermoso? Pero bueno... Habla manchego Habla manchego, hermoso Haciendo apuestas ¿Sí? Segura o arriesgada al 95% 5 acierta, únete a nuestro... Eres muy tonto Que te pones así... Y te caes, que te caes Tienes menos estabilidad ¡Pero a la mierda! ¡Y al baño hecho una mierda con más lustre que tú! Tenía más inteligencia que tú y siete como tú. ¡Tonto! Mira. Esto ya ves. Con esto te... es que te saco los ojos, cabrón. O sea, ¿qué? Por, Oye, el por el ya. culo. Por el culo. Porque un manchego es terco y si pasa esto por la puerta la pasa así. Así. Se sí. de todos y yo hago un campo magnético de vacinería alrededor y no me podéis. No me podéis ninguno. Esto todos unos mierdas. Todos. Mal. Yo soy manchego, me recupero. Yeah. Soy Bacilena. El, el próximo domingo en los línea de Cristana ahí te espero. A ver quién es más manchego los dos. Eres un terco, pero yo soy. Además de terco soy vacío, así que. <risa> eres <el> un <sur> normal. Hachas, <risa> manchego. Que te vas a las comillas susi o algo de eso. ¡Bacinerman! <risa> Caleleta, manchega. Las de esas que son así, así. Te pones así, ¿sabes? Para que lo cates a ver si te gusta. Y eres vasto, pero tonto. Que no se te olvide nunca, hermoso, que te lo he dicho yo. Bacinerman. aquí. Además, ¿cómo que es aquí? ¿Más entendido, hermoso, tú que hablas tanto inglés? y hier ¿no? Tú que hablas tanto inglés. Tonto. Bacilia Hermana está aquí y viene. <risa> viene para derrotarte. Hasta luego.